Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos conmemorando a todos nuestros héroes caídos en la rebelión cívica que estalló un día como hoy, 19 de abril, pero del año 2018, en Nicaragua. Quiero pedirles a todos ustedes un minuto de silencio por todos estos héroes patrióticos que murieron en búsqueda de la libertad para su patria. Y justamente, verdad, justicia y libertad es lo que exige el colectivo de derechos humanos en Nicaragua nunca más, a cinco años del estallido social nunca antes visto en los últimos años en Nicaragua. Cientos de miles de personas en estos cinco años se han desplazado forzadamente fuera del país, «Hemos documentado la historia de dolor y también de resistencia de ese pueblo nicaragüense que exige su derecho legítimo a conocer primeramente la verdad y a tener justicia para vivir en libertad. Sin miedo», recordó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, mediante un comunicado. Cabe destacar que este miércoles se cumplen cinco años de la lucha cívica de abril en Nicaragua, que dejó a 355 personas fallecidas a manos de policías y paramilitares enviados por el régimen de Ortega a reprimir a balazos a las manifestaciones generadas por las fallidas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Estados Unidos sanciona a dos magistrados y a una jueza. Orteguista, los detalles a continuación. El arrogante y prepotente magistrado Ernesto Rodríguez, que leyó la lista y declaró traidores a la patria a 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, así como a otras 94 personas que se les revocó la ciudadanía y fueron declaradas prófugas de la justicia y se les confiscó sus bienes, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este miércoles 19 de abril, junto a otros dos judiciales del Tribunal de Apelaciones de Managua, tales como Octavio Rochú y a la titular del juzgado segundo distrito penal de juicio, Nadia Tardencilla. Estos funcionarios son sancionados por estar implicados en abusos contra los derechos humanos cometidos por la dictadura de Ortega y en la opresión generalizada de ciudadanos nicaragüenses que se oponen a su gobierno. Al mejor estilo de la democracia, responde la Unión Europea al régimen de Daniel Ortega. Relaciones diplomáticas de pleno derecho tras la remoción de su embajador designado para Nicaragua, anunciado este martes por el régimen de Daniel Ortega, fue la cachetada con guante blanco que le dio la Unión Europea a la dictadura de Nicaragua. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, reiteró también el llamado a un diálogo constructivo con Nicaragua. Seguimos convencidos de que las relaciones diplomáticas de pleno derecho y del diálogo constructivo deben seguir siendo la norma en las relaciones bilaterales, indicó el portavoz, dejando claro que la democracia es siempre el mejor camino a seguir para todo gobierno en el mundo. Expresidente de Colombia denuncia a Daniel Ortega por espionaje ruso en Latinoamérica. La dictadura de Nicaragua es cómplice del espionaje ruso en la región, acusó Iván Duque, exmandatario colombiano, y aseguró que hay que seguir aplicando sanciones y denunciar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Corte Penal por violaciones de derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega es un régimen cómplice de toda la carrera de espionaje que Rusia está montando en la región. Miren los países que está visitando y claramente Nicaragua se está convirtiendo en el enclave y el paraíso del espionaje ruso, resaltó. A la vez, para Duque, las sanciones nunca son las que toman regímenes, pero son las consistencia y la congruencia para decir que hay conductas que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional. Aún duele recordar el 2018. Expresa Madeline Caracas.